Buscando comprar casa, tenemos casas en oportunidad dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Conoce cada una de ellas y oferta para adquirir la tuya. Aceptamos créditos hipotecarios, no te pierdas la oportunidad y aparta con el 1% del valor de la propiedad. Y da el siguiente paso.